Muy buenos días a todas las personas presentes el día de hoy. Doy por inaugurada la audiencia número 6 del 183 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación de las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos en Perú, y que fue solicitada por el Estado de Perú. Mi nombre es Estuardo Ralón, soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Perú. Y me acompañan eh, los comisionados Joel Hernández, Roberta Clark y durante el periodo de la audiencia en el interim se incorporará el comisionado Carlos Bernal. Asimismo se encuentran presentes la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo María Claudia Urido y la relatora especial Desca, Soledad García Muñoz. Inicio con un cordial saludo para la representación del Estado y la sociedad civil. Asimismo, quisiera explicarles la distribución del tiempo. Tendremos 20 minutos para la sociedad civil, 20 minutos para el Estado. Doy una especial bienvenida también al representante de Naciones Unidas, Jan Yarab, quien tendrá una participación de 7 minutos. Posteriormente, la CIDH tendrá una participación de 20 minutos. Y posteriormente a ello, tendremos oportunidad de unos comentarios finales por la sociedad civil de 10 minutos adicionales y del Estado por 10 minutos adicionales para hacer un cierre de la sesión por 3 minutos por parte de la Comisión Interamericana. Y finalmente, algunas indicaciones adicionales. Se cuenta con una herramienta digital para medir el tiempo. Eh, también hay interpretación bilingüe y subtítulos eh, durante la transmisión de la audiencia. Estas audiencias son públicas, son transmitidas por webcast y la grabación queda a disposición en el canal YouTube de la CIDH en idioma original e inglés. Así que eh, teniendo esas indicaciones, daríamos por iniciada la audiencia que tiene por objetivo Informar sobre los avances de la política pública sobre empresas y derechos humanos, en particular el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, eh, razón por la cual otorgaría la palabra en este momento por 20 minutos a la sociedad civil. Pueden iniciar. Bien, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Melania Canales Poma. Soy actual presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Pues bien, eh, Onamia ha venido participando en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acciones sobre Empresas y Derechos Humanos desde el año 2020. Y desde esa fecha hemos venido, ¿no?, enviando distintos aportes. Hemos aportado ¿no? a, este, a este plan y en relación sobre todo eh, con nuestros derechos a la autoidentificación, consulta previa, participación, eh, participación de los pueblos indígenas y mujeres indígenas, derechos territoriales, justicia indígena y acceso también a la justicia como mujeres indígenas, salud intercultural, soberanía alimentaria, entre otros temas que se han venido justamente eh, trabajando y haciendo las propuestas. También hemos venido solicitando en reiteradas oportunidades desde el julio 2020, información sobre sobre cómo se iba a desarrollar la consulta previa para este plan. No, no, no hemos obtenido ninguna respuesta sobre ello. Es por eso que en agosto, ¿no? En agosto ya hemos venido solicitando formalmente al Ministerio de Justicia que se consulte el plan. Tampoco obtuvimos respuesta. En abril del 2021, entonces, eh, hemos podido presentar nuestros aportes, ¿no? Y bueno, y, y al respecto nos han respondido, ¿no? Y que, nos han respondido y que no ha habido visible los aportes que hemos venido haciendo, o sea, no se han incorporado. Y, y por ello hemos emitido un pronunciamiento público de cinco puntos mínimos sobre derechos de pueblos indígenas que debería contener este plan. Estos son, sobre todo, lo que tiene que ver con consulta, y consentimiento previo libre e informado, una participación efectiva de los pueblos y mujeres indígenas, garantizar la propiedad ancestral indígena, que tiene que ver el territorio y la soberanía alimentaria y la jurisdicción indígena, ¿no? Recién en mayo del 2021 el Ministerio de Justicia nos responde señalando que la consulta previa será posterior a la publicación del Plan Nacional. ¿Qué quiere decir? Después de violarnos, recién van a consultarnos. Imagínate una mujer violada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hemos podido ver, pero sin embargo, el 11 de junio del 2021, la publicación del decreto supremo, ¿no? Número 009 del 2021. Justicia se aprobó el Plan Nacional de Acciones ¿no? sobre Empresas y Derechos Humanos hasta el 2025. De esta forma, podemos decir la inconsulta y la no incorporación de derechos de las mujeres y los pueblos indígenas y la no incorporación de nuestros aportes. Uno nos preocupa porque no hay una real garantía de derechos colectivos. Liliana, te dejo. Gracias, Melania. Eh, sí, bueno, para complementar lo que venía mencionando... La compañera Melania, eh, hemos podido identificar que en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos hay una violación al derecho a participación afectiva de las organizaciones indígenas, donde a ha sido una de las pocas organizaciones que ha participado. Se solicitó al Ministerio de Justicia en su momento una asistencia técnica para poder hacer aportes eh, informados sobre el Plan de Derechos Humanos, sin embargo, esta fue denegada y los aportes, que sí se presentó consistentemente en todo el proceso de elaboración del plan no fueron incorporados en eh, los objetivos estratégicos ni en los ejes como lo habíamos solicitado mediante las cartas y los espacios de diálogo en los que se participaron además como ha mencionado melania en el oficio 299 2021 nos respondieron que la consulta iba a ser posterior y que además eh, sí había un objetivo estratégico para fortalecer la institucionalidad indígena, que consistía en conformar una mesa de, de trabajo de pueblos indígenas, ¿no? Esta situación, como ya lo hemos denunciado en distintas oportunidades, las organizaciones indígenas del Perú no garantiza la institucionalidad indígena. Hay eh, distintas mesas, distintos espacios de diálogo, de participación de pueblos indígenas de cada sector. No todos garantizan asistencia técnica para las organizaciones e incluso eh, el Estado no se organiza y estas reuniones terminan eh, cruzándose de fecha, de hora y eh, además... Eh, no se garantiza un espacio centralizado para poder discutir todas las políticas y las medidas que emite el Estado que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. ¿no? Antes de la creación del Ministerio de Cultura, sí había un espacio que era el INDEPA, sin embargo, eh, que tenía rango ministerial y que su consejo directivo estaba conformado por representantes de pueblos indígenas, pero eso se eliminó con la creación del Ministerio de Cultura y hasta la fecha no se ha restituido la institucionalidad. Además, todos estos nuevos espacios, mesas de trabajo y diálogo que se crean, eh, son espacios donde finalmente las organizaciones indígenas no tienen poder de decisión. Dentro de los aportes que se hicieron al plan estaba que el Estado priorice cerrar la brecha de titulación de los territorios indígenas, esto en la medida de que, como sabemos, el estándar interamericano nos señala que el Estado no puede otorgar concesiones o permitir el ingreso de terceros en territorios mientras antes no se haya demarcado y titulado estos territorios. Además, hay una permanente violación al derecho de la libre determinación de prioridades de desarrollo de los pueblos porque, eh, continuamente se imponen modelos de desarrollo, se imponen actividades extractivas dentro de las comunidades y los territorios indígenas. No se consultan las concesiones mineras ni la conformación de los lotes petroleros y a la fecha hay eh, actividades, impactos de actividades extractivas en los territorios que no se remedian y no hay tampoco una legislación clara para remediar estos territorios. Estos impactos de contaminación no solamente impactan a la madre naturaleza o al territorio, sino también a la soberanía y a la seguridad alimentaria de los pueblos. Finalmente, nos gustaría eh, señalar que este incumplimiento al derecho a la consulta previa en la elaboración del plan no, no, es solamente, eh, no solamente lo ha hecho el Ministerio de Justicia, sino que viene siendo sistemático por parte de todo el Estado del Ministerio de Cultura. Recientemente hay una sentencia eh, contra el Ministerio de Cultura por no promover que se consulten los, las obras de infraestructura, de mantenimiento de servicios públicos. Eh, además, el Poder Legislativo tampoco respeta el derecho a la consulta, no hay una consulta legislativa. Y recientemente también hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la que desconoce el derecho eh, fundamental a la consulta previa, además viola el principio de convencionalidad y eh, no garantiza el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Gracias, le doy paso al hermano Galois. Buenos días, vengo a hablarles en nombre de la Nación Ampis para explicarles por qué queremos que se respete al derecho al consentimiento en relación a las actividades de las empresas en territorios indígenas. Nosotros rechazamos las operaciones petroleras en nuestros territorios, en específico el lote 64. Los territorios sobre los que se encuentra dicho lote están en la Amazonía norperuana, región Loreto, pertenece a los pueblos indígenas con una historia de ocupación milenaria. El proyecto Lote 64 afecta una parte del territorio guantís. El territorio que se vería más afectado es el lote, el lote 64, es el pueblo Achuar de Pastaza, que a través de su organización FENAP ha establecido una alianza con el gobierno autónomo guantís para trabajar conjuntamente con el fin de anular el lote y evitar el avance de la explotación petrolera. Las razones que justifican nuestra oposición se basa en que las operaciones de hidrocarburos en el Perú no son compatibles con el derecho a la vida, a la salud, al territorio, a la alimentación, al agua, ni al medio ambiente sano. Los organismos ambientales y de supervisión, UEFA tienen registradas desde 1997 al 2021, 1.002 derrames en todo el Perú, 566 solo en Amazonía. El derrame ocurrido en la comunidad Uampis de Mayoriega en el año 2016 es responsabilidad de Petro Perú, es quien se hace cargo del oleoducto norperuano. No, se ha, no, se, no ha sido remediado ni comprometido. UEFA impuso una multa a esta empresa que no ha sido remediado, argumentando entre otras cosas que el ducto que transportaba el oleoducto norperuano no ha tenido mantenimiento y que la empresa no ha Hemos tenido un problema de audio. Me parece, por favor, que podamos detener sí. el tiempo un momento. Sí, me dicen que se ha caído internet. Eh, mientras lo solucionan, va a ir conectándose mi colega Katy, Katy Paucar. Listo. Eh, señores comisionados, Caterina Luz Pauper de Earth Rights International, institución integrante de la Plataforma Nacional de Empresas y Derechos Humanos de Sociedad Civil. A continuación, voy a detallar algunas observaciones al Plan de Empresas y Derechos Humanos de Perú en aras de contribuir a su mejora. Sobre la seguridad privada, el Plan de Empresas y Derechos Humanos señala que en cuanto a la seguridad privada, que la creación de la SUCAMA es un gran avance para la producción de otras normas en relación a la seguridad privada. Asimismo, señala que no existe información en materia de debilidad de diligencia y que existen barreras que afectan el acceso a la justicia. En efecto, señores comisionados, existen graves observaciones en materia de acceso a la justicia. Sin embargo, no solo es ello, sino también que existen otras observaciones que fueron presentadas por sociedad civil y que no fueron tomadas en cuenta. Como por ejemplo, que no existe un marco normativo que exija la transparencia de información en relación a la seguridad privada. Esto claramente impide que sociedad civil pueda acceder a información clave e importante sobre el adecuado uso de la fuerza por parte de personal que dota o que da seguridad privada. No existe también, señores comisionados, un marco normativo que exija políticas y o protocolos referente al respeto de derechos humanos. Tampoco, señores comisionados, no existen normas sobre el enfoque intercultural. En el Plan de Empresas y Derechos Humanos no se observa no se cuestiona la falta de normas que regulen o que incorporen el enfoque intercultural en los servicios de seguridad privada, lo cual principalmente en contextos de actividades extractivas genera un potencial riesgo para los pueblos indígenas y de otros sectores en situación de, de vulnerabilidad. Es importante, señores comisionados, que el plan reconozca estas observaciones, debido a que, por lo general, las empresas de seguridad privada son contratadas por empresas extractivas que se encuentran en territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Respecto a otra observación, señores, señores comisionados, sobre el uso de la fuerza y convenios con la Policía Nacional del Perú: el plan de empresas y derechos humanos señala que el Estado peruano ha adoptado un marco normativo para regular el uso de la fuerza y que ello representa un, un gran avance. Sin embargo, señores comisionados, el Plan de Empresas y Derechos Humanos no menciona que el marco normativo no ha logrado garantizar que en la práctica no se cometan graves violaciones a los derechos humanos cuando se suscriben estos convenios de servicio policial extraordinario ya que existen diversos casos sobre represión policial, excesivo uso de la fuerza y criminalización de los pueblos indígenas que reclaman y protestan en defensa de sus derechos humanos. Si bien, señores comisionados, el Tribunal Constitucional ha establecido algunos procedimientos para la suscripción de los convenios de servicio policial extraordinario, sin embargo, no se ha considerado que la suscripción de convenios de servicio policial extraordinario contravienen los estándares internacionales. Esto, señores comisionados, ha sido mencionado por el ex relator sobre personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas en el informe emitido en el 2019 y también por el informe de Estados sobre, Estados y, eh, sobre empresas y derechos humanos que fue emitido precisamente. Por la Comisión Interamericana. En ese entender, señores comisionados, es importante que el plan de empresas y derechos humanos pie, eh, establezca acciones con miras a garantizar el pilar 2 de los principios y derechos humanos. A continuación, le cedo el uso de la palabra a mi colega Ana María. Sí, va a entrar Galois, que se había, su internet se cayó por un ratito. Galois, por favor. Muchas gracias, a Ana María. Además del derrame que causó petróleo en la costa peruana en febrero de este año, donde los pescadores, sin, sin, reci sin, sin recibir una indemnización justa por la afectación y la falta de remediación de los sedimentos marinos, los pueblos indígenas de la Amazonía vienen sufriendo los daños de la actividad petrolera por más de 50 años, sin que a día de hoy se haya realizado la remediación efectiva de dichos impactos. Hemos sido testigos de, gran, de, gran, de graves impactos sufridos por los pueblos Quechua, Achuar, Quichua, Ucama, cuyos territorios están afectados por los lotes 192 y, y 8. Estos, estos lotes, la Autoridad Ambiental ha registrado más de 300 derrames en los últimos 20 años. Existen estudios del Estado donde se demuestra de que las aguas de sus principales ríos y quebradas están contaminadas. Un estudio toxicológico realizado por el Estado. En el año 2016 mostró que la población de dicha zona tiene presencia de metales pesados e hidrocarburos en sangre que sobrepasan los límites máximos permisibles. El Estado no tiene capacidad para controlar y fiscalizar a las empresas y así evitar impactos y asegurar medidas preventivas ni tampoco reparadoras. Las empresas por su parte se dedican a judicializar las multas, dilatando con ello los procesos de remediación y reparación por los daños que causan sus operaciones. A pesar de la oposición histórica y documentada de los pueblos Achuar y Mantis a la actividad petrolera en sus territorios, el gobierno a cargo de Pedro Castillo aprobó mediante decreto supremo en septiembre de 2021 la modificación del contrato del lote 64 y lo adjudicó en su totalidad a Petroperú. El lote 64 no cuenta con su consentimiento de los pueblos afectados y tiene, y tiene una historia de lucha, oposición e interna, e intentos de división por parte de las empresas. En febrero de 2022, Petro, Perú Petro ha realizado audiencias en el marco de la normativa de participación ciudadana, donde no ha invitado al gobierno territorial autónomo de la Nación Wampis, que representa a todas las comunidades Wampis del río Santiago y del río Morona, pero sí a organizaciones de la zona que ya no tienen presencia real en los territorios, con el fin de facilitar su ingreso a base de promover la división interna y el enfrentamiento entre familiares y comunidades del mismo pueblo. Los pueblos Achuar y Wampis. No queremos una consulta previa. Entendemos que el Estado la utiliza para facilitar su ingreso en, sus, en los territorios. Nosotros abogamos que se respete nuestro derecho al consentimiento y a la libre determinación y rechazamos que se, que se consulte o que se haga participar a los pueblos indígenas en decisiones que afectan directamente a sus derechos fundamentales. Queremos vivir en un entorno sano y saludable que nos permita asegurar nuestra supervivencia como grupo cultural y contar con condiciones para que nuestras futuras generaciones no sean expuestas a contaminación ambiental y social. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias. Paso rápidamente a mencionar dos temas muy importantes que también se han trabajado en la construcción de este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el cual hemos estado desde las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones indígenas y sindicatos participando activamente, trabajando, recolectando información para dársela al Estado para que esté en este plan. Y lamentablemente, en temas tan importantes, por ejemplo, como el derecho al agua, información que trabajó, por ejemplo, Red Muki y entregó vía la plataforma forma No está ni siquiera en el diagnóstico y esto es algo importante porque estamos ahorita en situación de estrés hídrico en grandes, en grandes eh, terri, territorios, en ICA, en, en territorio donde está afectado por las empresas mineras y no sale en el diagnóstico y en consecuencia no salen las actividades del plan. Otro tema que nos parece importantísimo y que no está o está de manera muy parcializada es el, la situación de las y los defensores de derechos humanos. Primero, solo se les ve como a personas de manera individual, no se ve a los pueblos como colectivo, como defensores. Y esto es creo lo más eh, suave. Porque de ahí hay una cosa que también nos preocupa demasiado en el diagnóstico. Es que señalan que según sociedad civil tendríamos reportes de eh, personas criminalizadas por el accionar de las empresas. No, señoras y señores, tenemos la información, le hemos dado los casos, hemos puesto los casos ya no solo en el Ministerio de Justicia, hemos acudido, inclusive hemos acudido a la Comisión Interamericana, inclusive hemos acudido a Naciones Unidas, por ejemplo, con un caso gravísimo de persecución a las y los defensores por parte primero de las empresas y de ahí viene todo un aparato de criminalización. Que actualmente, por ejemplo, el caso de FENAMAT, una organización indígena que logró medidas cautelares para el pueblo mascopiro, en eh, Madre de Dios, que tiene medidas cautelares de la CIDH, hace dos años fue, eh, eh, denunció cómo estaba entrando la empresa eh, al territorio mascopiro. ¿Y qué hizo la empresa? Los denunció, eh, demandó un amparo y actualmente está exigiéndole a la, a la organización indígena que publique una carta en la que se incriminaría a la organización indígena como asesora de taladores ilegales. Esto ha llegado a, ha pasado, eh, está en segunda instancia, el juez ha dicho, ha obligado a eh, FENAMAT a publicar esta carta, con lo cual se estaría incriminando. Sería una nueva forma de criminalización y nos, nos produce demasiada desconcierto que el Ministerio de Justicia en este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos diga que las eh, violaciones, las afectaciones a los defensores provienen de solo las eh, industrias ilegales, las economías ilegales cuando la criminalización que también ha estado reconocida por el ex relator cuando vino a su visita acá en Perú, es una de las afectaciones más grandes y es, sigue todo un patrón empieza por el accionar de las empresas y esto crece y golpea más a los defensores con todo el aparato del Estado son varios casos, el de FENAMAT es emblemático porque actualmente está en un grave riesgo de incriminarse penalmente por una resolución que acaba de sacar Agradece. hace dos días. y Perdón el... la interrupción. Sí, ya. Y ya, eh, bueno, ese es el caso y continuamos en la dúplica. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco. Sí se repuso el momento del tiempo. De señal y le agradezco que puedan continuar con la exposición a la agenda en este momento otorgada. Así que los dejo en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Estimado señor presidente, distinguidas comisionadas y comisionados, señores y señores, buenos días. Mi nombre es Carlos Liceño, soy director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Deseo empezar la intervención nacional resaltando que a iniciativa del Estado peruano, comprometido con cumplir adecuadamente sus obligaciones internacionales, es que se ha solicitado a esta honorable comisión realizar una audiencia temática. La aprobación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos representa la voluntad política del Estado peruano para responder de una mejor manera a esta importante temática, con miras a asegurar y con el objetivo de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de nuestros nacionales y de las personas que residen en el Perú. Como todo instrumento creado para afrontar importantes desafíos, estamos ahora en la etapa que corresponde a la implementación del Plan Nacional de Acción. Estamos avanzando poco a poco y con el mejor y la mejor voluntad política del Estado, más allá del gobierno en el cual nos encontremos. En ese sentido, estamos atentos a recibir las recomendaciones, comentarios y asistencia técnica que contribuyan a fortalecer esta iniciativa del Estado peruano. En la presente audiencia, participarán altos funcionarios de diversos sectores nacionales. A continuación, cedo la palabra al señor Guillermo Julio Vargas Jaramillo, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Gracias. Señoras y señores integrantes de esta honorable comisión, para el Estado peruano resulta de especial importancia participar en esta audiencia, donde dará cuenta de la situación de las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos, ya que a través de este proceso dialogante con la comisión, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los representantes de la sociedad civil, se identificarán las medidas que requieren ser reforzadas y priorizadas. ...dentro de nuestras competencias. Además, concurrimos a esta audiencia para reafirmar nuestro compromiso... ...de cumplir con nuestras obligaciones internacionales y nacionales en derechos humanos. En esta ocasión, informar sobre la aprobación e implementación del Plan Nacional de Acción... ...sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025... ...que atiende a una de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas en su informe de visita al Perú y también, la y, y también implementa la recomendación recibida en el tercer ciclo del examen periódico universal y un compromiso en el anterior Plan Nacional de Derechos Humanos. Es preciso señalar que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos tiene por objeto construir una articulación estratégica entre el Estado el sector empresarial, los pueblos indígenas u originarios, los sindicatos y la sociedad civil, a fin de, de fortalecer la política pública nacional sobre conducta empresarial responsable para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales, de conformidad con los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales. Asimismo, quisiera destacar que a la fecha, diversas políticas públicas nacionales han incorporado en su proceso de diseño, formulación, implementación y seguimiento, el enfoque basado en derechos humanos, que a su vez incluye los estándares sobre empresas y derechos humanos. Algunas de ellas son la política nacional de igualdad de género, la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030, la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. La Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030. La Política Nacional sobre la Trata de Personas y su Forma de Explotación al 2030. Y la Política Nacional de Empleo Decente. Guarda especial relevancia para el Estado peruano que diversas políticas nacionales se encuentren alineadas al enfoque basado en derechos humanos y que este enfoque incorpore los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, eh, proteger, respetar y remediar. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos contiene cinco lineamientos estratégicos, 13 objetivos, 97 acciones y más de 150 indicadores y metas que deberán alcanzarse progresivamente hasta el año 2025 habiendo iniciado ya el proceso de implementación de manera articulada con las diversas entidades del sector público y actores participantes. La construcción de este documento tuvo tres etapas. La primera de ellas fue la formulación y aprobación de una metodología de trabajo para el proceso de elaboración del mismo, en la cual destaca el desarrollo de una estrategia multiactor donde participaron 132 representantes de los sectores estatal, empresarial, sindical de pueblos indígenas, y de la sociedad civil, así como de organismos internacionales y de la cooperación internacional. En este espacio se propició un diálogo equilibrado basado en la buena fe y en la igualdad. En la segunda etapa se desarrolló el diagnóstico y línea de base del plan sobre 23 temas priorizados, entre los cuales se puede mencionar la informalidad, la protección de personas defensoras de derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y la consulta previa los estudios de impacto ambiental, actividades como minería, hidrocarburos, mecanismos empresariales de vía diligencia y mecanismos de reparación judicial y extrajudicial. A partir de marzo del 2020, en todos los temas de diagnóstico se incorporó el impacto de la emergencia sanitaria causado por el COVID-19. En la tercera etapa se desarrolló la construcción de acciones indicadores y metas que permitan la reducción de las brechas a partir de la información obtenida en el diagnóstico y líneas de base, lo cual permitió que los actores logren acuerdos y manifiesten sus puntos de vista sobre las prioridades y acciones concretas que fueron incorporadas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Señoras y señores, integrantes de la Comisión, el Estado peruano es consciente de los grandes desafíos en el país respecto a la garantía de los derechos humanos y las actividades empresariales. Y es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos para garantizar los derechos humanos en todas las personas. Especialmente convencidos de ello, el Plan Nacional de Acción orienta la intervención de diversas entidades del Estado y por ello esperamos contar con la asistencia técnica de la Comisión para fortalecer nuestras estrategias en la implementación del plan. A continuación, doy pase al señor Viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro. Muchas gracias. Muy buenos días, a señoras y señores comisionados, señores representantes de Sociedad Civil y también representantes de eh, el Estado. Quiero compartir con ustedes la dimensión eh, de derechos humanos a empresas en materia ambiental, para lo cual les pido por favor... Eh, la autorización para que me le me permitan compartir pantalla sí ya está y bien entonces eh, por favor me confirma si es que está se ve la, la primera en forma completa si Por esto, vemos la pantalla bien gracias bien entonces Quiero empezar señalando que voy a abordar cinco puntos. Uno de carácter político, de las políticas, otro vinculado al tema de los defensores, las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental, la cuestión de metales pesados, la cuestión de economía circular y el tema de los derrames petroleros. En primer lugar, quiero destacar que tanto en la política general de gobierno como en la, específicamente en la política ambiental, se han establecido prioridades políticas relevantes para efectos de impulsar acciones hacia el tránsito de economía baja de carbono y que este, perdón, me dicen que se ven todas las diapositivas y voy a cambiar Es correcto. Eh, tiene que ponerla en formato presentación. Ahora sí. Ahí está. Ya okay. la vemos correctamente. Muchas gracias por, la, por el aviso. Este Decía que se establecen eh, prioridades de política, no solamente para el sector ambiente, sino en general promoviendo destinados a Impulsar un tránsito hacia una economía de baja en carbono, así como a fortalecer los mecanismos de protección ambiental en los diversos aspectos en donde hay riesgos y amenazas a las personas de su entorno. En la política nacional del ambiente, del año 2030, con nuevos objetivos prioritarios, tiene como finalidad central en la reducción de los. La, la, eh, superar, eh, enfrentar este, la reducción de eh, los bienes y servicios ecosistémicos que. Uh, brindan a las personas. Y alrededor de esto hay un conjunto de, de medidas que justamente buscan garantizar y salvaguardar derechos ambientales y uh, impulsar mejores prácticas empresariales. En, en lo que se refiere a mecanismos de protección para personas defensoras ambientales, dentro del mecanismo intersectorial que se aprobó en el año 2021, en donde se incluye a las personas defensoras ambientales, en donde aparecen precisiones y conceptos y mecanismos específicos que se han avanzado. El sector ambiente desarrolló, mediante resolución ministerial, una, eh, el protocolo de protección de personas defensoras ambientales, en donde se incluyen medidas preventivas, medidas de reconocimiento y medidas de protección, los cuales eh, eh, quiero destacar que se... Está en pleno proceso la elaboración del primer informe sobre situación de personas eh, defensoras eh, ambientales. Esto sería el primero en la región. En la identificación de situaciones de riesgo por entidades de sector ambiente, medidas de reconocimiento, así como también medidas de protección y de urgente pretensión en el marco de lo que se tiene en el protocolo. Asimismo, quiero destacar que la, la unidad de, de delitos ambientales, de Ministerio del ambiente, tiene como final creada Recientemente tiene, ha avanzado de forma significativa para impulsar estos mecanismos, así como también el desarrollo de estrategias contra el conjunto de, de delitos ambientales que amenazan también a las personas. De este informe sobre la situación de personas defensoras está en marcha, este va a involucrar efectivamente un trabajo muy participativo y está previsto para el año 2022 de acuerdo al Plan sobre Empresas y Derechos Humanos. A partir de este informe, se podrán impulsar estrategias de carácter territorial, sectorial, necesario. El, el siguiente punto tiene que ver con, uh, ay perdón, y hemos eh, realizado junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Interior y Entidades Regionales, así como también organizaciones regionales indígenas, en Ucayali, la primera mesa regional, para eh, justamente eh, eh, asegurar la adecuada aplicación de los mecanismos intersectoriales de protección de defensores de derechos humanos. Lo mismo se piensa hacer en Madre de Dios y también en Loreto. Es decir, son departamentos amazónicos en donde hay posigencia y luego se verá este proceso en otras oportunidades. Esta mesa de UCAELE se va además a formalizar mediante resolución ministerial. Luego tenemos el tema de los impactos de metales pesados, metalóides y otras sustancias químicas tóxicas. Eh, esto tiene que ver con que eh, eh, aquí hay un problema importante en materia ambiental y social y que tiene varias fuentes de, de, de, de emisión, ¿no es cierto?, Las, tanto el parque automotor, los contaminantes en agua a nivel nacional, pasivos ambientales, mineros de carburo, fuentes naturales, así como eh, eh, actividades que incumplen la normativa ambiental. Por esa razón, desde eh, julio del 2020, se impulsó un proceso para la elaboración de un plan de acción en esta materia, con participación multisectorial y también de sociedad civil. Finalmente, eh, se aprobó mediante el decreto supremo eh, 037-2021, este plan especial que tiene tres grandes ejes. Uno sobre gestión integral de salud y saneamiento, el eje eh, segundo sobre gestión de calidad ambiental para la salud de la población y el otro sobre institucionalidad y gobernanza, con la finalidad de eh, a, a impulsar acciones Sinergias complementarias entre los diversos niveles de gobierno para disminuir el riesgo de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, es decir, mejorar la salud de la población. El siguiente punto tiene que ver con la economía circular, en donde igualmente lo que estamos impulsando es un proceso en donde las empresas este, dejen, abandonen aquel modelo donde es extraer, producir y eliminar y pasar a lo que es un modelo de economía circular, en donde estamos impulsando hojas de ruta en el sector de industria, pesca y agricultura, así como acuerdos de producción limpia en diversos sectores. Estamos en marcha, estamos, está trabajando, o sea, además, por terminar, se una plataforma peruana por economía circular, donde están presentes organizaciones públicas, gubernamentales, sociales, de diversos tipos, y que pensamos que con esto se va a seguir impulsando este tránsito, hacia una economía circular. La emergencia ambiental vinculadas vinculada con derrame petrolero. Aquí... Eh, como el 15 de enero, a 25 kilómetros al norte de Lima, se produjo un derrame eh, muy grave, ¿no es cierto?, en donde, eh, la, eh, a, pese a que la empresa informó que el día 15 de enero que solamente habían eh, derramado 0.16 barriles, es decir, menos de un barril, se identificó ya luego que se han vertido no menos de 12.900 barriles cifra muy distinta a original, eh, y por ello, además, eh, al día de ayer, el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ha iniciado el procedimiento eh, sancionador contra el sol por información Adicionalmente, hay un conjunto de medidas administrativas que se han adoptado, este, 14 medidas, este, entre lo que es limpieza, contención, recuperación, gestión de residuos, etcétera Y este, hay un conjunto de medidas que se han adoptado ya y que constituyen, efectivamente, eh, a, acciones que están en el marco de la emergencia ambiental que es de carácter multisectorial que apunta a mejorar la calidad ambiental, la salud pública y aspectos institucionales con grupos técnicos específicos a efectos de abordar esta compleja y grave problemática ambiental y social. Así como hay, hay ya cerca de 35 reportes que se han publicado este, que están en la página web dando cuenta de la ejecución de este, de este plan de acción multisectorial frente a la emergencia ambiental. Quiero agregar por último medio minuto que eh, eh, lo mismo en materia de la Amazonía, hay un proceso, un fondo de remediación ambiental que busca remediar los sitios impactados y que efectivamente debemos seguir impulsando para asegurar su adecuada aplicación. El, el gobierno ha estado transfiriendo recursos para efectos que ha llegado a cerca de 400 millones para rehabilitación de sitios impactados por empresas que no han cumplido con sus obligaciones y por las cuales más se repetirá. Esa es una junta de administración con presencia de organizaciones indígenas y que esperamos que efectivamente concluir con un proceso de recuperación, de rehabilitación de 32 y dos sitios. Gracias por su, por, por el tiempo. Este, y por favor, le doy la palabra al viceministro Gilberto Jaime Ríos, viceministro de Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega. Muy buenos días. ¿Nos escuchamos? ¿Sí? ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? Sí, sí, sí. ¿Sí se escucha? Se escucha. Ya, muchas gracias. Antes que nada, saludar a los presentes, bueno, con al señor presidente de la audiencia 183, que convoca casualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos en el Perú. Ahora bien, eh, en nuestro país, al respecto se ha desarrollado lo siguiente. Noviembre de 2020 y septiembre del año pasado, hemos subsidiado más de 342.000 empresas. Empleos formales y sector privado, Promoviendo la recuperación del empleo tras la afectación de nuestra economía por el COVID. Además tenemos previsto extender los servicios de orientación, asistencia técnica y capacitaciones que brindamos a través del centro integrado de formalización de las 16 regiones de nuestros territorios. Eso por delante. Sin embargo, también me olvidaba el saludo especial del señor presidente de la República, el compañero Pedro Castillo, quien sigue de cerca las actuaciones de su trabajo, sector de manera especial que tiene una noticia para él. Asimismo, también, con el interno de la señora ministra Beatriz Chávez, el saludo especial de ella para todos y cada uno de ustedes. Ahora bien, seguimos. Nosotros, para adecuar aquello que necesitamos respecto la, de la temática convocada hemos este, priorizado la elaboración en el Perú, en nuestra patria, el, del primer Código de Trabajo. No tenemos un Código de Trabajo, hay legislaciones más avanzadas en otros países respecto a esta materia. Nosotros en el mes de abril estamos en condiciones de someter al Consejo Nacional de Trabajo organismos que participan los empleadores y los trabajadores, convocado por el Estado peruano. Posteriormente, hemos desarrollado pues, este, normas, ¿no? Que han impedido, han podido impulsar el convenio 190 de la OIT, por el cual el Estado Peruano hace la sumisión respecto de eh, la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el cual ha sido aprobado por el Congreso de la República el 12 de febrero del presente de año. Igualmente, tenemos pues, este, la línea de orientación de un trabajo sin acoso, que es una línea de orientación y acompañamiento en todos los casos de sexuales sexual en el trabajo. Que es lo que acabamos de señalar. Ello, hay una plataforma de registro, ¿no? De casos de hostigamiento en las empresas del sector privado, de lo cual monitoreamos permanentemente. Asimismo, en atención a los estándares internacionales y la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, tenemos previsto y estamos en proceso un proyecto de ley que modifique el actual código de los niños y adolescentes a fin de elevar, por ejemplo, de 14 a 15 años la edad mínima para el trabajo. Ahora bien, en materia de seguridad y salud en el trabajo, estamos trabajando una propuesta que está en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel del sector, sector trabajo para que, eh, que tengamos una política actualizada a los momentos a partir de este año. Ya tenemos una, sin embargo, vamos a actualizar Finalmente, no quiero dejar mencionar un problema que es esencial para nuestros países, que es el cierre de la informalidad, como lo he señalado al principio. Para eso, vamos a próximamente informarles medidas concretas que vamos a desarrollar, ¿no? ya sea, por ejemplo, a través de la, de la política efectiva del trabajo, que permitan que los trabajadores, por ejemplo, tengan un seguro de... Perdón, la, la interrupción. ...de desempleo. Eh, entonces, aquí... Pido sí, no, al eh, Estado, por... Perdón. Por favor. Que... Oh. Perdona la interrupción, sí, de ser, de ser pero bien, van a tener oportunidad. Muchas gracias. Dúplica, Entonces, buenos días. tener oportunidad. Saludos de Perú. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Perfecto, buenos días. Y vamos a continuar con la audiencia según la agenda. En este momento tenemos siete minutos para el experto de Naciones Unidas, el señor Jan Jarab. Un verdadero gusto saludarlo. Una bienvenida y lo dejo en el uso. Estimadas comisionadas, comisionados, representantes de la delegación eh, del Estado peruano, pueblos andinos y amazónicos, lideresas indígenas, personas defensoras, muy buenos días a todas y todos, si me escucha bien. Es un gran honor estar hoy con ustedes, habiendo pasado ocho meses desde la aprobación del primer plan de acción en empresas y derechos humanos es importante reflexionar sobre su implementación efectiva hacia el futuro. El plan puede sí representar un importante avance, pero solo será significativo para el país si se erradican las diversas formas de discriminación, si se garantice la plena participación y consulta de pueblos indígenas, si se reconoce la colaboración crítica. De las personas defensoras, especialmente de tierra y territorio, defensoras de pueblo afroperuano, los sindicatos, la sociedad civil. Y si se adecuan y se fortalecen los sistemas de reparación de las víctimas de las actividades empresariales. Desde la oficina identificamos ciertas prácticas promisorias, como el mecanismo de protección de personas defensoras, aunque también necesita ser fortalecido. Y las iniciativas sectoriales de protección de personas defensoras. Destaca la labor del viceministerio de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente que se presentó, que luego de la aprobación del protocolo sectorial de protección de personas defensoras a través de la unidad funcional de derechos ambientales viene adoptando diversas medidas preventivas de gestión del conocimiento y de respuesta oportuna frente a amenazas tales como los boletines de justicia ambiental, el mapa de casos y denuncias ambientales, eh, el proceso de elaboración de una línea de base sobre los desafíos para garantizar un entorno, y, eh, un entorno seguro para las personas eh, defensoras. Ahora, las muertes, amenazas y la criminalización y acoso judicial de Miembros de los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras evidencian que las personas defensoras de los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas aún se exponen a mayores riesgos y amenazas a raíz de la labor de defensa de los derechos humanos que realizan, denunciando los efectos perjudiciales de las actividades empresariales, por un lado, mal gestionadas a pesar de tener todos los permisos legales, particularmente las extractivas, así como actividades ilegales de minería ilegal, tala ilegal o invasión y tráfico de tierras o narcotráfico. Pero destaco, como mencionó la sociedad civil en su presentación, las amenazas no provienen solo de actores ilegales o irregulares, sino muchas veces también de empresas legales a través de intentos de criminalización y acoso judicial. Desde la oficina hemos señalado la necesidad de la investigación efectiva de todas estas violaciones, así como la respuesta frente a las causas estructurales que ponen en riesgo a las personas defensoras. Las personas defensoras deben ser reconocidas por el gobierno y por el sector privado como actores del desarrollo sostenible, y sus reclamos deben ser interiorizados para mejorar tanto las actividades empresariales, como las políticas públicas. Si queremos defender el ambiente, debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Asimismo, es importante atender los riesgos específicos que afrontan las mujeres defensoras y sus familiares. El hostigamiento, la violencia de género, la discriminación, los actos de intimidación y represalias. Un ejemplo de ello, la violencia policial ejercida por años contra las mujeres trabajadoras de limpieza asociadas en el Sindicato de Obreros Obreras de la Limpieza Pública, que protestan pacíficamente para que la Municipalidad de Lima evite contratar públicamente a empresas privadas de limpieza que no respetan sus derechos laborales. Y a pesar de tener una orden judicial favorable, vienen siendo nuevamente detenidas arbitrariamente y reprimidas. Tal como ha sido expresado por el Comité contra todas las formas de discriminación contra la mujer resulta necesario el establecimiento de un registro específico de los incidentes de violencia y discriminación, sea por parte del sector privado, sea por parte de funcionarios públicos y otros actores, contra las mujeres defensoras, con indicadores sensibles al género, datos desglosados y estadísticas públicamente disponibles. Es vital que además se generen espacios de diálogo en los que participen activamente las mujeres defensoras para elaborar respuestas integrales frente a acoso, amenazas y ataques, y se reparen a las víctimas y sus familiares. De hecho, en general, el acceso de las víctimas a la reparación es un tema clave para nuestra oficina. Al respecto, el Plan de Acción Empresas y Derechos Humanos orienta la respuesta del Estado, incluyendo una identificación clara sobre mecanismos judiciales, y de administrativos coherentes. Por ello, resulta necesario atender los reclamos de reparación de las víctimas de décadas de actividades empresariales mal gestionadas, como los afectados de manera masiva por metales tóxicos, metaloides y sustancias químicas, que también se ya mencionaron, por parte de actividades mineras, por parte de hidrocarburos y de agricultura a gran escala. Y como ya mencionó tanto la sociedad civil como el viceministro Mariano Castro, en enero un derrame de petróleo de gran magnitud ocurrió en el litoral peruano. Y ese desastre ambiental se suma a otros casi 500 derrames de hidrocarburos ocurridos en territorios y tierras de pueblos indígenas causando contaminación por metales pesados e impactos en la salud de los pueblos. Cuando ocurren sucesos de esta naturaleza, la respuesta necesita una perspectiva de derechos humanos. Es vital establecer mecanismos de rendición de cuentas ante las personas afectadas, en los que las comunidades participen de forma significativa y continua en los procesos de toma de decisión. Es importante que se reconozca que la reparación integral de los daños no debe de ser reducida a la compensación económica sino que aborda otras series de medidas como el reconocimiento de los hechos, la rehabilitación ambiental y la restitución del espacio dañado, que reconozca la dignidad, la capacidad y la habilidad de las comunidades y que busque soluciones participativas y sostenibles. El gobierno estuvo elaborando un padrón de beneficiarios de un bono en caso de ser retomado, resulta imprescindible que se incorporen a todas las personas afectadas, incluidas las mujeres, los niños y las niñas, así como a aquellas personas dedicadas a labores informales de turismo, venta ambulante, pesca artesanal no agremiada, entre otros. Su participación informada y empoderada resulta esencial para lograr una reparación integral. Finalizo estas palabras expresando mi admiración por los pueblos indígenas y amazónicos, por las personas defensoras y la sociedad civil presentes en esta sesión, y mi reconocimiento por su lucha para garantizar que el sector privado y el gobierno cumplan con sus obligaciones con miras a un real desarrollo sostenible inclusivo, basado en el diálogo en el que nadie quiere afuera ni atrás, y reiterando nuestro compromiso que de cooperar con las autoridades peruanas en eh, sus esfuerzos para lograr estos objetivos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al representante de Naciones Unidas. Continuando con la agenda, en este momento vamos a tener 20 minutos para comentarios o preguntas por parte de la comisión. Interamericana. Como relator en este momento para que se contabilice el tiempo y quisiera iniciar pues eh, felicitando que este tema esté hoy en el marco del periodo de sesiones, visibilizar una situación importante y esta audiencia que ha sido solicitada por el Estado. También quiero felicitar la completa presentación que, que han presentado. Eh, por parte de la sociedad civil, que nos permite eh, sensibilizar eh, sobre esta temática, cuál es el punto de vista de la sociedad civil sobre esta acción. Eh, quiero destacar que el Programa Nacional de Derechos Humanos, que hoy se ha comentado y ha sido parte de esta audiencia, está en idioma español, en inglés, en quechua y en aymar. También eh, decir que el tema de empresas y derechos humanos es un tema que forma parte de las prioridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su relatoría especial, eh, REDESCA, que es una temática que generó ya en su momento un pronunciamiento muy importante a través de un informe de empresas y derechos humanos de la Comisión y de REDESCA. En dicho informe se establecieron una serie de criterios. Muy rápidamente, esos criterios incluyen la centralidad de la persona y de la dignidad humana, la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, el derecho al desarrollo, eh, también el derecho a un ambiente sano, el derecho a defender derechos humanos, la transparencia y el acceso a la información, la consulta libre, previa e informada, eh, así como la prevención y debida diligencia en materia de derechos humanos y la rendición de cuentas y efectiva reparación. Y también están dentro de esos criterios la, la, el aspecto de combate a la corrupción y captura del Estado. Lo menciono porque el día de hoy en esta audiencia eh, hemos escuchado, además de, pues, de la presentación del Estado, un aspecto que... Y la sociedad civil ha puesto sobre la mesa y sobre el, la cual me gustaría pues, lanzar una pregunta para que en, en su momento el Estado, en el uso de los minutos que tenga más adelante en la audiencia, pueda comentar. Y es cómo eh, se puede garantizar efectivamente el respeto a estos principios, especialmente de no discriminación y de consulta, ya que la sociedad civil nos comentaba que cuando se estaba elaborando este, este plan pues intentó y solicitó que pudiera realizarse una consulta previa, situación que, pues, que no ocurrió en su momento, y que ahora que este plan está publicado, ¿cómo garantizar ese derecho a la consulta previa e informada? Esa sería mi, mi pregunta, y los comentarios que, que quería yo hacer al respecto, y para que todos podamos hacer uso de la palabra, eh, voy a ir otorgándola, a mis colegas inicialmente en este momento el comisionado Joel Hernández gracias gracias presidente también eh, me uno al agradecimiento ya expresado por el comisionado Ralón por eh, al Estado peruano por haber traído este tema a la atención de la comisión no es frecuente que los Estados soliciten audiencias temáticas y cuando lo hacen yo lo interpreto como una voluntad de hacer transparentes sus acciones, sus políticas públicas y da la oportunidad a que se intercambien opiniones con la sociedad civil como aquí se ha realizado. Saludo también con mucho afecto a las personas defensoras de derechos humanos que nos acompañan en esta audiencia. Su participación ha sido clave porque ha puesto de manifiesto eh, uno de los aspectos centrales que debe de tener este plan nacional, que es precisamente el desarrollo de políticas públicas para que el derecho a defender derechos humanos, en particular el derecho a defender la tierra, el derecho a defender el medio ambiente, se haga efectivo. Aprecio también esta disposición que ha mostrado el Estado peruano a recibir asistencia técnica por parte de la, de la Comisión eh, seguramente más adelante abordará este tema la relatora especial eh, Soledad García Muñoz, porque este ha sido un tema central para la comisión. Eh, como saben ustedes, hay un informe de la, de la comisión que aborda de manera integral eh, todo lo relativo a empresas eh, y derechos humanos y, y ahí habrá una, una oportunidad eh, de poder eh, recibir la retroalimentación de la, de la relatoría especial. Y en ese sentido, yo quisiera llamar a la atención eh, del Estado y de futuras colaboraciones que haya con la Comisión, eh, la guía práctica, quiero llamar a la atención, la guía práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos. Esta es una guía práctica recientemente aprobada por la, por la comisión. Eh, ustedes la tienen eh, disponible en la página de internet de la, de la comisión y eh, es lo que pretende esta guía, es precisamente eh, poner al alcance del Estado una serie de recomendaciones para la elaboración de planes de, miti de, de mitigación de riesgos. Y esto tiene... ...una relación muy directa con la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de la tierra. Porque sabemos que existen eh, causas eh, subyacentes que dan origen al riesgo y que todo mi plan de mitigación debiera atenderlas eh, de primera mano. Ese es el, el primer eh, comentario que quería hacer. Dejo uno segundo por si existiese tiempo para la conversación... Si no, eh, hago votos para que lo retomemos más adelante. Y tiene que ver con la implementación del eh, mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras de derechos humanos. A mí me gustaría conocer brevemente en este espacio la opinión de la sociedad civil sobre los últimos desarrollos que se han realizado en Perú, desde la elaboración del protocolo eh, intersectorial, más adelante el mecanismo con el que se cuenta, porque aquí el tema, el tema de protección a las personas defensoras de derechos humanos cobra una dimensión eh, adicional. No solamente se trata de proteger el derecho a defender derechos humanos frente a ataques que pudieran venir de agentes eh, estatales, pero ahora lo que se pone de manifiesto, como lo han expresado ustedes, es que hubiese impedimentos o inclusive eh, ataques a las personas en lo individual de parte de, eh, de empresas, lo cual eh, sería realmente, realmente este preocupante. Lo dejo hasta aquí, presidente. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, comisionado. Y traslado la palabra a la comisionada Roberta Clark. Thank you very much, Commissioner Alon. Uh, good, good afternoon um, to the representatives of the state and to representatives of civil society organizations, to the special rapporteur from the UN system, and to all of my colleagues within the commission. I want to start off by joining Commissioner Hernandez in appreciating the, the efforts of the Peruvian state to prepare this. National Action Plan on Business and Human Rights. Um, as we know, states have an obligation to protect, respect, and fulfill rights. And I think this National Action Plan um, does all three of those. And that obligation to protect, respect, and fulfill encompasses all spheres of life public life and private life, and it also affects the actions of the state and non state actors, such as those in the business sector. So I really want to acknowledge and appreciate. Um, this excellent practice in the preparation of a national action plan. In relation to non-state actors, the obligation includes regular, a regulatory um, obligation so that the actions of non-state actors and those in the business sector do not violate um, the rights of, uh, of others, and in particular, paying attention to those who have been historically discriminated or marginalized and have had real challenges in accessing their socioeconomic political um, um, social and cultural rights and we also want to pay attention as we think about the the the plan on business and human rights of the right to a healthy environment and so I note the um, the discussions of the civil society organizations who are present here today one their concern that they were insufficiently um, included in the consultations, notwithstanding the wide range of consultations that, that happened as inputs into the plan, but that they feel that they have not been sufficiently included. And also that there are some critical areas which their perspective might have strengthened in the development of the plan. So the question of regulation of non-state actors in uh, the extractivist industries, as well as I note very carefully, private security companies And private security companies all have you know um there are risk associated with private security companies that are insufficiently regulated uh, in relation to the violation of the rights um of historically marginalized people so i note their concerns there and they have they, of course they do have other concerns my questions are i have two main questions one having regard to the the fact that the national action plan has already been adopted What might be the mechanisms of ensuring the engagement of uh, an inclusive engagement of civil society actors and in particular those who come from historically marginalized communities? Would there be a possibility of the inclusion in mechanisms of follow up and oversight on the implementation of the national action plan? So that's one question. How can that sort of non involvement be, be um, remedied as you go forward with implementing your national action plan and then secondly in relation to the informal sector and i do believe the representative of the state was about to tell us about insurance for the informal sector so i i, I hope that we can hear a little bit more about that but i would like to also recognize that the national action plan does have a focus on uh informality And it's an important focus because of course so many people work in the informal sector and so many businesses are located in the informal sector and the informal sector is also a space of, um, of you know non-engagement or non-fulfillment particularly of labor rights. but I want to end by saying I note that the plan speaks about the obligation to protect respect and remedy and I do want to suggest that there's also Another obligation, and that obligation is the obligation of to fulfill human rights. And as we think about the informal sector and small enterprises, and there's so many small enterprises in our in, in our in our economies, does the national action plan address supporting small, uh, small sector businesses, particularly those led or run by historically discriminated and marginalized populations? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Clark. Le traslado la palabra al comisionado Carlos Bernal. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Eh, yo quiero dar las gracias primero al Estado, luego a los miembros de la sociedad civil y también al eh, relator de Naciones Unidas eh, por esta audiencia que para mí ha sido muy, muy ilustrativa. Además, yo creo que esta es una audiencia eh, ideal porque muestra el, el, eh, no solamente la iniciativa del Estado en mejorar en un tema tan sensible como ese de las relaciones eh, entre de, de los derechos humanos y las, y las empresas, eh, sino solamente, y, sino además, pues que el Estado está abierto a recibir observaciones, a recibir feedback, a dialogar, sobre todo eh, en relación con este plan nacional de, de acción que tiene. Y en ese espíritu, simplemente quiero hacer una pregunta para el Estado y es, eh, ¿cómo, ¿Cómo creería el Estado que la Comisión puede apoyar los esfuerzos estatales en progresar en todos esos frentes que se abren? Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Le doy la palabra a nuestra relatora especial, Revesca, Soria García Mons. Hola, muy buenos días, gracias, vicepresidente y presidente de esta audiencia. Si me escucha bien? Porque yo por ratos pierdo. Se escucha la... bien. Gracias, pierdo la conexión. Muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo a, a la comisión. Se a colegas de la Secretaría Ejecutiva, a la sociedad civil y a la ilustre representación del Estado del Perú. También me sumo al beneplácito de la Comisión, porque el propio Estado haya solicitado esta audiencia sobre un tema tan tan atingente para la agenda de la Comisión, como también de esta su relatoría especial, que desde la creación del propio mandato por el Plan Estratégico en vigor de la Comisión recibió el encargo de prestar una especial atención. ...a esta temática, lo que supuso además la elaboración de un informe al cual se han referido con, con, con, con amplitud ya el comisionado Rallón y el comisionado Hernández, que es ciertamente el, el más comprensivo que existe hasta el momento sobre eh, la temática de empresas y derechos humanos... A la luz de las obligaciones internacionales de derechos interamericanas de derechos humanos. Con este informe buscamos efectivamente interamericanizar esta cuestión que viene avanzando especialmente a partir de la, de la aprobación de los principios rectores en Naciones Unidas hace ya más de 10 años y también eh, ofrecer herramientas a los estados como a la sociedad civil, al, al, al sector privado y a otras organizaciones internacionales. También a todos ellos se refieren nuestras recomendaciones en este informe a poner en el centro los derechos humanos en lo que tiene que ver con las obligaciones que se desprenden del, del sistema interamericano para los estados, que resumo, son las de respetar, garantizar y dentro de la obligación eh, de garantizar también la de prevenir, supervisar, regular y adaptar el derecho interno, así como, como también investigar, sancionar y garantizar. Creo que nuestro informe es la mejor hoja de ruta que podemos ofrecerle eh, al Perú para e implementar este importante eh, avance que es el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, un plan en el cual tuve también la oportunidad, tuvimos en la Relatoría la oportunidad de participar en algunas de sus, de sus instancias precisamente para ofrecer estos, estos insumos. Sin embargo, yo quisiera sumarme a las expresiones del relator, perdón, del, del, del representante regional de de, de, de Naciones Unidas en el sentido de que un plan nacional de empresas y derechos humanos cobra sentido en realidad cuando el mismo es efectivamente implementado. Y para eso, como digo, las recomendaciones de nuestro informe son la mejor herramienta que podemos ofrecerles, que estamos deseando, además, eh, ofrecerles de una manera sistémica, siempre eh, de la mano también con nuestros colegas de, de, de Naciones Unidas. Y en, en ese sentido, nuestro informe, en su primera recomendación, sin ir más lejos, hace referencia a cómo, si bien los Estados eh, tienen esa importante herramienta, del plan nacional, los planes nacionales de acción como políticas públicas también deben evaluar eh, sus marcos eh, normativos al efecto de identificar posibles lagunas legales que existan en la materia y al efecto también de generar disposiciones de carácter vinculante que generen a las empresas eh, la, la, la responsabilidad de actuar con la debida diligencia como expresan los principios rectores. Yo quisiera preguntarle al Estado de Perú si se si ha llevado a cabo un estudio similar al que solicitamos en las recomendaciones, se piensa hacer o también estamos con mucho gusto a disposición para avanzar en esa dirección. Quisiera también preguntarle. Eh, eh, solicitar al Estado, eh, si amablemente nos puede informar sobre los próximos pasos en términos de implementación del plan, esto es, cuál sería la instancia encargada del Estado de hacerlo, cuál sería el presupuesto destinado a lo mismo, como ya lo preguntaba la comisionada Clark. La participación de la sociedad civil y eh, sumándome también a este último comentario del comisionado Bernal, cómo podemos apoyarles para dar seguimiento a esta audiencia. Me parece que esa es, sería una, una, una clave poder escuchar tanto del Estado como de la sociedad civil sus ideas en esa materia para que también podamos eh, trabajar con mayor precisión desde la Comisión y la Redesca. Y finalmente, si me lo permite, comisionado, expresar pues, la solidaridad con el pueblo peruano ante el reciente derrame sufrido en, en, en, en Lima, y expresar también pues, nuestras preocupaciones sobre las consecuencias de este derrame en el plano de Empresas y Derechos Humanos, como de los demás que venimos observando desde la Comisión y el mandato en el propio informe de Empresas y Derechos Humanos, estándares interamericanos, nos hacemos eco de los mismos, hay algunas medidas eh, cautelares en vigor, como la de UNINICO y San Pedro, y también estamos a la mejor disposición de coayuvar con el Estado y con la sociedad civil en la implementación de todas estas recomendaciones de la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Llegamos a la, a la recta final de la audiencia. Estamos un poco pasados de tiempo. Según el formato, tenemos 10 minutos para que tanto la sociedad civil y 10 minutos para que el Estado puedan hacer sus consideraciones, así que agradeceré mucho el respeto del tiempo y la mayor brevedad posible. Le traslado por 10 minutos la palabra a los representantes de la sociedad civil. A ver, sobre sociedad civil, empiezo rapidísimo eh, las consultas que han hecho sobre el tema de defensores, cómo está la política. Política que hemos conseguido gracias a una participación en la Comisión Interamericana en una audiencia ya en el 2016 y que peleamos por tener esta política y que se ha ido dando de puchito a puchito. Actualmente, toda la política que tenemos, que es este mecanismo con el protocolo, están pensados en una lógica de proteger a los defensores atacados por las industrias. Ilegales por las economías ilegales no tienen en su radar, no tienen en su registro, pese a que les hemos presentado casos como el de FENAMAT, tan grave que he presentado y que estamos también pidiendo se amplíen las medidas cautelares ante la CIDH, o como el caso de los indígenas quechua y, y, y quechua que están procesados por 31 años por una protesta ocurrida hace 14 años, donde fue Plus Petrol quien dejó, hizo la denuncia y actualmente sigue el Ministerio Público impulsando esta denuncia. Con un caso incluso que hemos presentado también ante la Comisión Interamericana de Guillermo Venancio en una audiencia para exponer la necesidad de una política pública de protección de defensores. Sin embargo, estos casos todavía no son vistos. Casos tan graves que van 10 años las personas pidiendo que ya se cierre su caso y por que empiezan con el impulso de la denuncia de las empresas extractivas y siguen con el impulso de la Fiscalía y la Procuraduría. Y hemos pedido al mecanismo de protección de defensores que tome en cuenta estos casos y hay casi nulos avances. En el caso de Yusco, por ejemplo, no haya eh, medidas. En el caso de Fenamat que hemos pedido también medidas de protección. No hay medidas de protección para este tipo de casos. ¿Qué necesitamos? Un protocolo que vea también por los casos de criminalización, que no son un invento de sociedad civil, existen y está la vida, la, la seguridad, la, la libertad de personas, sobre todo indígenas, en juego. Eh, ¿Cómo se podría implementar este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos? Y aquí sí, también pido a la Comisión, pese a que ellos han, la Comisión han preguntado al Estado, desde Sociedad Civil queremos también decirles que, por favor, si van a intervenir, que vean que las propuestas que hacemos desde Sociedad Civil, porque hasta ahora seguimos participando en el diálogo, nunca hemos pateado el tablero, seguimos en el diálogo, pese a que todas nuestras propuestas no han sido incorporadas. Las de pueblos indígenas no han sido incorporadas en este plan, ni una. Las de Sociedad Civil, con cosas tan importantes como el derecho al agua, no están en este plan. Pedimos, por favor, que si este plan... Eh, le van a dar impulso porque, ojo, había una comisión creada en la Acción 15 que tenía que ya haber empezado el año pasado y hasta ahora no empieza. Hasta ahora no avanza esta comisión que ya debería estar conformada también por Sociedad Civil. Si Naciones Unidas y si la CIDH van a participar, les rogamos también que velen porque la participación de Sociedad Civil no solo sea eh, un adorno, que sea efectiva, que nuestras propuestas estén, eh, y que, sean, eh, que, que se implementen. Eso es por ahora, dejo a mis colegas. Bien, eh, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, como lo dijo el funcionario Gerardo Briceño, es voluntad política del Estado peruano. Es una realidad porque toman en cuenta la opinión del empresariado y otras entidades, pero no de los pueblos y menos de las mujeres indígenas, porque también es voluntad política la implementación de derechos colectivos de pueblos y mujeres indígenas y recoger sus aportes y no garantizar derechos y no considerarnos como sujeto de derecho. La justicia en el Perú también es voluntad política conforme sus posiciones políticas se implementan, que es evidente, y no garantiza derechos colectivos e individuales de mujeres indígenas. Hoy, funcionario, hay funcionarios del Estado aquí presentes, por ejemplo del Minam, que obstruyen la propuesta de los pueblos y mujeres indígenas, como el derecho de la madre naturaleza, que condicionó a la opinión del Minjus para la aprobación, que tampoco... El Minjus dio respaldo. Asimismo, no cumple con obligaciones internacionales, además de tener una mirada antropocéntrica y conservadora, y se convierten en cómplices. Y solo mirar, por ejemplo, por ejemplo tenemos los derrames petroleros de más de 50 años en territorios indígenas que se vienen derramando. Por lo tanto, instamos la consulta que sea previa y con consentimiento. ¿Cómo, ¿Cómo confiar en que el Estado proveerá o promoverá la consulta previa con consentimiento si ni siquiera la cumple para la formulación e incorporen también en sus planes? En los planes, en el Plan Nacional de Empresas no garantiza derechos colectivos. El propio Estado vulnera nuestros derechos. Asimismo, implementará derechos de pueblos indígenas según los estándares internacionales y que no se viole esas normas? Muchas gracias. Y adicionalmente, señores comisionados, respecto al tema de empresas y derechos humanos en relación al tema ambiental, tenemos que señalar que el caso del derrame de crudo ocurrido en el mar peruano por responsabilidad de la empresa Repsol es una muestra de la falta de políticas públicas que obliguen a las empresas a responder por sus responsabilidades ambientales. El caso de derrame fue catalogado como un ecocidio un caso sin precedentes y que ha develado que el Plan de Empresas y Derechos Humanos requiere una reflexión más profunda que permite establecer acciones concretas con miras a que las empresas puedan responder a su responsabilidad en materia ambiental y social. Señores comisionados, en este momento, mientras nosotros realizamos la presente audiencia, existen asociaciones de pescadores que se encuentran en la puerta de la Embajada de España protestando en contra de la empresa Repsol, porque hace unos días la empresa les propuso suscribir un acuerdo extrajudicial para que la empresa les dé un adelanto de 3.000 soles como un adelanto de indemnización. Sin embargo, señores comisionados, es importante señalar que en este caso no se puede realizar una transacción extrajudicial, ya que aún no se ha determinado la magnitud del daño. Y lamentamos decir que el Estado no ha cumplido con su papel fiscalizador e imparcial, ya que el gobierno, como se puede apreciar en el acta de acuerdo de la presidencia del Consejo de Ministros y la empresa refinería La Pampilla, suscrito el 4 del presente, del presente mes y año, así ha presentado una propuesta de reparación de daños y perjuicios proponiendo una indemnización sin que previamente se haya reunido con las asociaciones afectadas por el derrame de crudo. Eh, este se, este señores comisionados no es el único caso, como bien lo ha mencionado el vicepamu del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, en la Amazonía se han producido casos similares. Se han producido mucho, muchos casos de derrames de crudo, que a la fecha no han sido atendidos adecuadamente. Señores comisionados, en ese sentido solicitamos que eh, exista una mayor reflexión en cuanto a las acciones que se pre pretenden realizar en el Plan de Empresas y Derechos Humanos y que se atiendan todas las observaciones que han sido presentadas desde Sociedad Civil y las organizaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de Perú. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que va a hablar. En, en el último minuto quería también hacer, señalar que una de las propuestas fue la incorporación de la jurisdicción indígena como, a, como a un, a un, un mecanismo indispensable para el Pilar 3, para la remediación, para la reparación. Tiene que incluir la jurisdicción indígena Tampoco se ha tomado en cuenta. Y ahí sí quisiera pedirles a los funcionarios las funcionarias del Estado compromisos también de avanzar. No solo en la comisión ya que debió haber sido creada el año pasado y que no, está, no ha sido creada según este plan que ya se está incumpliendo, sino que no pueden tener también eh, acciones tan bajas como por ejemplo decir que cada año eh, que no hay una eh, línea de base para los lactarios y la política de cuidado cuando cada año el ministerio de la mujer entrega la, el balance de cómo están los lactarios, entonces tiene los rangos, los indicadores demasiado bajos. Tiene que comprometerse a dar pasos claros hacia cómo va a ser una debida diligencia obligatoria para las empresas. La sociedad civil ha presentado una propuesta. Tiene que comprometerse a meter el tema del de agua, del derecho al agua y a proteger de manera efectiva a las y los defensores. Y también, por ejemplo, el Ejecutivo a firmar el último ministerio que todavía no envía su propuesta. De eh, sobre Escazú también a avanzar en materia de eh, la firma del convenio de Escazú. Muchas gracias. Muchas comentarios también. Le doy por diez minutos la eh, palabra al Estado. Les escuchamos, por favor. Bueno, yo voy a iniciar. Eh, saludos a todos muy cordialmente, de representantes de organismos públicos, eh, colegas del Estado, hermanos y hermanas de organizaciones de la sociedad civil, soy Giselle Guamaní, secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Les compartiré sobre nuestros esfuerzos por abrir y mantener los espacios de diálogo en todo el país, aún en contexto de pandemia. Tenemos un enfoque para la construcción de espacios de diálogo en el Perú a través de metodologías y procesos profesionales para llegar a acuerdos, además de mejores prácticas en transformación de conflictos. De esta manera, el trabajo de la Secretaría se enfoca en el acompañamiento de los actores del, del conflicto, promoviendo un espacio de encuentro donde todos se sientan escuchados y vean sus problemáticas atendidas. Se trata de un enfoque que busca beneficios para todos los involucrados, incluyendo y reconociendo sus intereses, preocupaciones y aspiraciones para construir soluciones creativas, pero que también respeten la dignidad de las personas. Los conflictos están relacionados principalmente con temas de acceso al agua, la afectación del medio ambiente, los beneficios económicos sobre actividades en determinadas zonas y la participación en la forma de decisiones que afectan a la sociedad civil. La Secretaría tiene a su cargo el registro y manejo de la información para la identificación y gestión temprana de situaciones de riesgo por conflictividad social, con el cumplimiento de ocho acciones estratégicas en el marco del Plan Nacional de Acción para Empresas y Derechos Humanos, descritas en la matriz de acciones estratégicas. La Secretaría ha venido participando desde el 2019 en las acciones previas a la aprobación del PNA y a partir de eso podemos informar algunas acciones ya cumplidas. Lineamiento Estratégico 2, Objetivo 3, Acción 36, el 7 de agosto del 2021 se aprobó los lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales en materia de gestión social y diálogo. El 7 de agosto del 2021 se aprobó los lineamientos para la promoción de la participación significativa de mujeres en los procesos de diálogo para la atención de conflictos sociales. Lineamiento estratégico 2. Objetivo 3. Acción 37. El 27 de julio del 2021 se aprobó el protocolo para el monitoreo y seguimiento de compromisos que tienen por objeto establecer procedimientos y flujos de información para el adecuado seguimiento y monitoreo de compromisos asumidos por el Estado y otros actores en el marco del espacio de diálogo. La mesa de Andachagua con la empresa Volcán en Junín, el espacio de diálogo con la Comisión de la Verdad para agricultores de Huancayo y Ucayali y la empresa Refinca, son algunos de los casos en los que ya estamos incorporando el enfoque de empresas y derechos humanos. Muchas gracias. Le paso a mi colega de Penaco. Fonafe. Bien, señor vicepresidente, señoras y señores comisionados, buenos días. Buenos días a todos los participantes de la sociedad civil. De parte de nuestra directora ejecutiva, Lorena Macías, agradecemos la invitación para informar sobre nuestra participación dentro del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Desde el año 2015, FONAFE ha venido, implementando, ha venido emprendiendo una serie de esfuerzos encaminados a articular una estrategia corporativa común, que sitúe a la conducta empresarial responsable como pilar para incrementar el valor social de las empresas bajo nuestro ámbito. Una de las principales acciones ha sido alinear los planes de responsabilidad social de las empresas a los lineamientos y políticas de responsabilidad social corporativa que damos desde Fonafe. Para tal fin, se ha trabajado en la creación de herramientas de gestión, tales como manuales y metodologías de medición, que permitan aumentar el nivel de desarrollo de la responsabilidad social en las empresas bajo el ámbito de Fonaf. Asimismo, está el fomentar la mejora en la gestión de temas sociales a través del establecimiento de sinergias, ello con el fin de poder hacer uso del know-how de otras organizaciones que gestionen proyectos de responsabilidad social similares y con capacidad de acoplamiento. Es en el marco de estas dos líneas de acción que FONAFE se adhiere al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que promueve el Ministerio de Justicia, ya que requerimos incluir dentro de nuestra práctica corporativa criterios de debida diligencia que permitan gestionar posibles vulneraciones a los derechos humanos de los colaboradores y grupos de interés de nuestras empresas. Nuestra participación en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos Supone un trabajo conjunto entre FONAFE, el Ministerio de Justicia, y entidades especialistas en el tema, como la OCDE, ya que requerimos de la construcción de herramientas técnicas que permitan diseñar y evaluar el establecimiento de los principios de conducta empresarial responsable y derechos humanos en nuestras empresas. Del mismo modo, la participación de FONAFE en dicho plan contempla la creación de un programa permanente de capacitación sobre conducta empresarial responsable, basado en estándares internacionales y ejecutado con apoyo directo de la OCDE, el cual estará dirigido a los directores y gerentes de nuestras empresas, para de esta manera lograr el respaldo estratégico e interés de los colaboradores. Asimismo, la implementación del Plan de Derechos Humanos dentro de la corporación requerirá de un equipo encargado del seguimiento, monitoreo y evaluación de todas las actividades de este plan, el cual servirá como nexo entre el centro corporativo y las actividades que se desarrollan en nuestras empresas. Finalmente, es a través de las acciones anteriormente descritas que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado se compromete a incluir dentro de sus prácticas de gestión el enfoque de conducta empresarial responsable y derechos humanos. Damos pase a la viceministra de la Mujer, María Pía Molero Mesía. Gracias. Muchas gracias. Señora Presidenta, señoras y señores comisionados, representantes de las organizaciones de la sociedad civil peruana, del Sistema Nacional de Naciones Unidas y del Estado peruano presentes, reciban el cordial saludo de la señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miroslavich. Durante mi intervención voy a compartir las principales acciones que viene impulsando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para promover la igualdad de género y no discriminación en el ámbito laboral en el ámbito del marco dispuesto por el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Desde el sector, estamos trabajando en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidados que busca promover la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las familias, así como entre hombres y mujeres. Como parte de este proceso, estamos elaborando una propuesta normativa que cree dicho sistema a través del cual buscamos contrarrestar la desigualdad de la distribución en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, el cual limita la posibilidad de estas últimas para acceder y permanecer en el mercado laboral debido a la sobrecarga de trabajo de cuidado. Como parte de este proceso, además, entre noviembre del 2021 y enero del 2022, mediante un esfuerzo conjunto del Estado con diversas instituciones públicas y privadas, recogimos la opinión de más de 7.000 personas de todo el Perú, entre niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas que brindan cuidados, así como del sector empresarial. Este proceso participativo da cuenta, entre otras cosas, de la importancia de impulsar medidas que promueven la conciliación de la vida familiar y laboral en los centros de trabajo del sector público y privado. Por otro lado, estamos coordinando las acciones que contribuyen el fortalecimiento de capacidades del sector empresarial en materia de igualdad de género y no discriminación, promoción de espacios laborales libres de violencia y buenas prácticas en políticas conciliatorias. Asimismo, actualmente se viene desarrollando la convocatoria de la quinta edición de la marca de certificación Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, la cual establece como uno de los estándares de calidad el criterio de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales. De esta manera, se reconoce a las empresas que promuevan la corresponsabilidad familiar el otorgamiento de permisos y licencias parentales, la provisión de servicios de cuidado diurno y lactarios, entre otros. Señores y señoras comisionadas, ratificando el compromiso del Estado peruano en trabajar por la implementación de políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente las vulneraciones de los derechos humanos que se produzcan en el ámbito de las actividades empresariales, concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias al Estado también por el respeto del, del tiempo y los comentarios que nos ha, ha llegado el momento ya de los comentarios finales, indicar que quedaron algunas preguntas importantes de la comisión en el ambiente las cuales pudiese el Estado principalmente hacernos llegar por escrito. Segundo, eh, indicar en el carácter también de relator para Perú que... Eh, existe un compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta temática eh, de manera primordial de Empresa y de Derechos Humanos y ante la solicitud de asistencia técnica, pues hay un compromiso de poder apoyar eh, tanto eh, la comisión en carácter de relator como la relatora especial de Revesca, para que podamos, de acuerdo a los criterios de rigor técnico, eh, apegados a los diferentes estándares de la materia, poderles apoyar. No solo en la implementación en el sentido estricto eh, en sí de, de, de, esta, de este plan, sino tomando en, con, en consideración el contexto y las aristas eh, en donde se da una interacción de otras afectaciones en materia de derechos humanos. Así que no me queda más que agradecer la participación de cada una de las personas en esta audiencia y doy por, por cerrada la misma. Un cordial saludo. Hasta luego.